Bien, muy buenos días a todo el público televidente aquí de San Francisco de Macorís, el Cibao, la región, además de las personas que nos miran a través del Canal América en los Estados Unidos. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Veloz. Mi compañera favorita, para así decirlo también, ella haciendo un arduo trabajo. Y gracias por la presentación. En el día de hoy, pues como hemos tenido en expectativa... Durante los últimos días tenemos de nuevo una visita virtual del de gerente general del equipo de los gigantes del Cibao y que yo auguro desde ahora de que vamos a ser los próximos campeones dentro de esta temporada 2020-2021, donde el COVID, pues para así decirlo, ha sido... Quizás un tema, pero no ha sido el problema para que ya este domingo 15 se lleve a cabo el torneo de la Liga Otoño Invernal de la República Dominicana. Nos, nos encontramos con Jesús Mejía Armenteros, quien es el gerente del equipo de gigantes del Cibao. Jesús, buenos días. Buenos días a ti, buenos días a todos. Gracias por la invitación y como tú dije, emocionados porque ya estamos a dos días de, de inaugurar y realmente nos sentimos bien contentos con el equipo que se ha logrado la a pesar de estar en medio de una pandemia, los jugadores están saludables y listos para ver acción el domingo. Eh, con respecto a Jesús, en ya lo que podemos así decir ya se ha culminado una pretemporada. Ya se ha culminado una fase de entrenamientos para los muchachos, una reclutación también de los mismos jugadores, el cual eh, podemos hablar de refuerzos que ya tú has contratado, de tu equipo también, además de jugadores eh, nativos que también se le ha hecho el llamado para el mismo. ¿Cómo tú evalúas hasta el momento las actuaciones de esos jugadores que se han integrado hacia el equipo de gigantes del Cibao? Mira, tanto las integraciones como las actuaciones, yo te, te daría grado de excelente ¿no? ahora Tenemos básicamente el núcleo completo desde la primera semana. Claro, otro fueron llegando un poquito después, como el caso de Luis Cruz. Algunos que se integraron esta semanas, semana, como Luis Perata y Jorge Guzmán, los lanzadores. Pero las actuaciones han sido excelentes. El plan se está ejecutando y estamos viendo los resultados del mismo, desde ya desde antes de la temporada. Los jugadores importados, por ejemplo... Jason Crisal, Steven Cartulo y los lanzadores, Esco Harkin, Silva y Roger Morteros, se han visto muy bien, en Así, estamos muy emocionados con lo que ellos pueden hacer en el terreno desde el día 1. Lo mismo con los jugadores nativos, Luis Cruz, Luis Gutiérrez, Juan Francisco, que fue quizás el cambio más grande que hicimos durante la temporada muerta, se están viendo muy bien, ¿eh? tanto en condiciones físicas y de salud, como en su actuación en el terreno de juego. Jesús, hemos los mismo... fanáticos lo podrán apreciar desde el mismo momento. Así es, eh, reiterándole a los fanáticos de que hasta el momento dentro de la temporada es sin acceso a que el fanático pueda ir a los estadios, estarán pues viéndolo eh, a nivel de la televisión. Aún así, pues no se descarta todavía de que haya una probabilidad eh, la misma, el mismo Ministerio de Salud Pública Ha hablado en cuanto a eso Y de que si baja la positividad en el país Se pudiera tantear Y usar la estrategia de entrar fanáticos A los estadios Jesús, hemos visto en los últimos días eh, Siguiendo las redes de, En el equipo Se han integrado eh, un lanzador de Grandes Ligas, hablando eh, en el caso de José Cisnero, además de otro jugador de experiencia, lanzador de Grandes Ligas como Willy Peralta. ¿Qué otras figuras podremos ver en los próximos días, ya iniciando la temporada de los gigantes del Cibao en el material nativo, integrándose al equipo? Mira, esas figuras que tú mencionas, yo creo que completan ya el grupo el importante de nosotros. Obviamente, las puertas están abiertas para los Grandes Ligas que quieran jugar eventualmente. Ese es el núcleo de nosotros que como operaciones construimos, hicimos un plan alrededor de ellos y con eso nos vamos desde el primer día. Nosotros entendemos que es un equipo que puede dar la batalla desde el primer día hasta la serie final. Como siempre hablábamos de tener un núcleo sólido de invierno para que cuando llegue la hora de una semifinal, una serie final, no tenga que ir a buscar importados quizás de menor calidad en otras ligas, equipos que haya quedado descartado. Y entendemos que lo hemos logrado hacer con esos nombres que tú mencionas, más todo lo que se integraron. Ustedes se fijan, quizás las noticias de la integración no han fluido tanto, y no es porque no hay noticias, sino porque todos se integraron temprano. Nosotros tenemos desde la primera semana a Juan Francisco, a Carlos Reguero, a Uri Rosario, a Kelvin Gutiérrez, el grueso de los lanzadores, como Ramón Ramírez, a Minayo, y los que faltaban se han ido integrando ahora esta semana. José Cisnero, también a Dorina Rosa, que llegó el primer día, pero luego se tuvo que perder unos días por una situación personal de regreso. Y el caso que tú mencionas de Willy Peralta, si me pongo ahora a mencionar de nombres, eh, no vamos a acabar nunca porque tenemos 50 jugadores ahí integrados y listos para operar. Ahora sí, si esto no descarta que se integren más. nombres como Ángel Alberto y Eloy Jiménez. Es posible que jueguen eventualmente la temporada, pero la idea que hemos tratado de ejecutar es, es tener un equipo que salga a competir y cuando esos nombres se integren, que no vengan a salvar el equipo, sino a complementarlo que nosotros podamos tener un equipo de conquista por el primer lugar, descendíamos. Obviamente vienen más jugadores importados, ustedes saben que contratamos a Steven Sosa, que ya viene para la segunda parte. Que esa sería la integración que estaríamos esperando más adelante. Además de Jim Fowler también, que estaría para una segunda... Sí, claro, mitad. Para eh, tú mencionaste puede que hay muchos importados, pero no podemos perder de vista la pandemia en cualquier momento. Exactamente. Cualquier semana, podemos perder cualquier jugador. sea un jugador importante, un jugador de rol por el COVID-19 y tenemos que tener profundidad. Si nosotros perdemos, por ejemplo, un importado en la primera semana, vamos a dar una llamada a Steven Sosa para que venga más eh, mencionaste a Donis Rosa y te iba a preguntar sobre él porque estando en el estadio quizás o en los mismos partidos de pretemporada no veía una actuación sobre él y el público sabemos que es un jugador que es, ya es un veterano de la liga para así decirlo y que se puede contar con él pero al menos la prensa que puede asistir a la práctica con su respectivo protocolo no había visto a Donis Rosa en los últimos días y, y, y era preguntarte sobre eso qué había sucedido con él no, mira, don Rosa tuvo un molestia en el hombro, nada grave, pero acordamos con él que se tomaron los días para se recuperara ya se va a estar integrando este fin de semana. Probablemente no esté para los primeros juegos, pero ya desde su reintegración este fin de semana se va a estar preparando para lanzar el juego. O sea que a más tardar la segunda semana de temporada le está accionando con nosotros el ayudador. Entonces es un jugador muy importante y entiendo que todo el mundo está pendiente de él porque él es el jugador del número. Él es muy importante para nosotros. Jesús, de tantos jugadores que tenemos como franquicias de gigantes del Cibao, pues tanto el público, eh, a uno como prensa le llegan nombres de ver si tanto los jugadores como la misma gerencia de operaciones se han puesto en algún contacto. Te hablo de nombres como Alberto Mejía, Joan Inoa, Alexander Guillén, hablar también de un grandes desliga como Luis Perdomo con una buena experiencia. ¿Qué se ha hablado? ¿Si se ha tenido alguna comunicación con esos jugadores? Sí, ha habido comunicación constante con esos jugadores a lo largo de todo el verano y ahora también en septiembre y octubre. Y ya cada caso es específico y va a depender de muchos factores. Por ejemplo, mira, Luis Perdomo estaba preparado para integrarse en entrenamiento desde el día, esa es una de las sorpresas que teníamos, pero fue operado dos semanas antes de todo el millón y eso ya... Sí, lo desperta por un buen tiempo. Exacto, pero tuvimos muy buena, una muy buena conversación con él y él quería prepararse para abrir con nosotros, porque tenía la puerta abierta pero lamentablemente eso no ha sido el caso. Al Alberto, que es un lanzador de esta liga, que te puede brindar varias entradas de, dentro de eso, ¿se ha hablado? Al Alberto. Sí, totalmente. uno Alberto, los jugadores que siempre está en contacto con nosotros, él también era del plan de Open Electro. Alberto tiene una situación con los papeles de Estados Unidos, que está haciendo residencia y eso, y tiene una cita pendiente. Entonces, cuando él le den esa cita, que creo que es para y es, ese tipo de de procedimiento, entonces él va a venir. Yo hablé con él desde ayer y él me comentó que piensa venir la última semana de noviembre. Entonces, Todo sale bien. Hay jugadores que son emblemáticos para el equipo de gigantes del Cibao y quizás ya eh, te resuena quien pueda mencionarte. ¿Cuándo podríamos ver la integración eh, tanto a práctica como ya o bueno, para tanto para la práctica de Moisés Sierra, de en verdad que sabemos que es eh, parte fundamental del equipo de los gigantes del cielo. Sí, mira, yo diría que esa parte es fundamental, no. Sin quitarle mérito a nadie, Moisés Sierra, Moisés Sierra es el eh, sí. otro mayor, como se dice. <risa> Nosotros, los gigantes son Moisés Sierra. Mira, Moisés Sierra viene de Japón esta semana, Piensa reportarse al equipo, no a practicar, sino a saludar y hablar con nosotros como grupo de operaciones entre el 19 y el 20. Ya luego de ahí vamos a determinar la fecha de entrada. Recordemos que él esté en Japón desde febrero, acaba de terminar su temporada hace 5 o 6 días, necesita tiempo de descanso y ver a su familia. Pero él dio sus palabras va a estar con nosotros. También en el caso de que terminó muy temprano eh, lesionándose en grandes ligas, Hemos visto de que ha acordado temprano el pacto y te hablo de Leury García de ver si el capitán gigante pudiera eh, integrarse o ver alguna participación en esta temporada con el equipo de gigantes del Cibao ya que él necesita recuperar tiempo perdido. Mira, los casos de los Grandes Ligas son un poquito complejos porque aunque el Grandes Ligas quiera jugar como es el caso del C de Leury, como es el caso de Lloyd, como es el caso de Hansen, depende mucho del permiso que le otorga el equipo. De grandes ligas, y para esta fecha, o para este año, mejor dicho, los permisos están un poquito más escasos con ese tipo de jugador porque ellos quieren cuidar ese talento con mirar a su próxima temporada. Quizás no quieren que el jugador se arriesgue o se exponga al COVID-19 en el país y prefieren bloquear el permiso. Ya eso va a depender de su equipo. Como tú dices, hay situaciones contractuales. Leury resolvió esa situación contractual temprano, pero por ejemplo, Hansel Alberto es elegible para entrar. Y el caso de los Jiménez terminó un poquito lastimado. Así que vamos a esperar a ver qué pasa con los equipos de grandes Liga y esos permisos. Como te dije, la puer las puertas están abiertas, pero estamos preparados para competir con nuestro talento de invierno. Con el que tenemos, más se cierra, más no importa lo que viene. Pero eso, grandes Ligas, el deseo es tenerlo, las puertas están abiertas, pero no nos podemos sentar esperando. Tenemos que ser realistas en salida de invierno, en una temporada tan corta, y salir a competir con lo que tenemos. Jesús, muchos estamos ansiosos por ver eh, oficialmente lo que es el roster oficial, al menos de la primera semana, eh, al menos en nuestro equipo de Gigantes del Cibao, pero que, que sé que debe de ser un dolor de cabeza para dirigentes, coaches, todo es gerencia de operaciones, pero de los jugadores que fueron invitados por el equipo, qu quisiera ver si tú no puedes dar la primicia de cuáles pudieron hacer el equipo, si alguien pudo hacerlo y quién fue. Mira, eso está en desarrollo todavía, es una decisión que vamos a estar tomando entre hoy y el día de mañana, como tú sabes, súper interés el domingo, o sea que todavía estamos trabajando en eso, no podría adelantarnos todavía los acontecimientos, estamos evaluando el espacio sobre todo, porque han lucido bien todos los invitados, pero ustedes saben que tenemos un grueso grande de, de productores nativos que ya son de los gigantes que merecen una oportunidad, entonces estamos evaluando ahí cuáles de todos esos invitados cabe y en qué rol. Le estamos dando prioridad a los jugadores de nosotros, los jugadores de la clase. Así es, Jesús. Eh, al, al parecer, creo que te enteraste sobre eh, la situación del, del caso positivo del gerente general del equipo de los Leones del Escogido, José Gómez. Eh, y en, te veo mucho en el, en el estadio, no quizás eh, haciendo ese roce con los jugadores dentro de lo que he podido ver, pero a, se nota que hay que cuidarse en su máxima expresión, porque cualquiera puede dar positivo. En el caso de José Gómez, desconozco si estuvo vinculado con algún jugador, pero usted, ustedes como, o, o usted como operación, como gerente, eh, se acerca, puede ser ya sea discusión de contrato o cualquier cosa a decir. Aún así, ¿qué tanto es tu acercamiento hacia los jugadores con el equipo de gigantes del Cibao? Mira, tanto yo como gerente, mi grupo de operaciones y los coches, nos acercamos bastante. Obviamente hay un protocolo para ese tipo de acercamiento. Así es. Es decir, un poco de distanciamiento, una distancia prudente, uso de mascarillas y siempre lavarse las manos. Y un sin de cosas más que indica el protocolo de la línea. Estos tipos de acercamiento se hacen cumpliendo con el protocolo para minimizar el riesgo. En este año eso es una realidad, el riesgo está Puede ser yo, puede ser el manager, puede ser el jugador, que salga positivo mañana a pesar de que cumple el protocolo al 100%. El protocolo simplemente es para minimizar el riesgo y eso lo estamos haciendo. Y aclarar de que nosotros teníamos pautados en el día de hoy eh, de que Jesús viniera eh, aquí a esta presencia con nosotros desde el centro. Aún así, pues pro protocolos, pruebas rápidas que se han estado realizando. Eh, todavía los equipos de la Liga específicamente Gigantes del Cibao pues estamos haciendo esto de manera virtual. Jesús, eh, unas últimas palabras para la fanaticada para todo ese pueblo de San Francisco de Macorís que tú tienes en tus hombros en tu cabeza junto a un equipo la responsabilidad de formar el mejor equipo y hasta el momento lo has hecho excelente pero ya del domingo en adelante vamos a ver los resultados sabemos que tú eh, no depende de ellos, de que tú contratas eh, eh, junto a tu equipo, tanto los lanzadores, eh, los jugadores de posición, pero al final quien deben de hacer el trabajo son ellos en el terreno. Aún así, ¿qué tú le dices a esa fanaticada que con tantas ansias desde sus casas van a estar esperando el Opening Day el día domingo 15 de noviembre y apoyar al equipo de los gigantes del Ciudad? Miren, el único mensaje que yo le puedo dar a la fanaticada de los gigantes, que entiendo es la más fanaticada del país, es que nos apoyen, se ha trabajado duro. Todas las áreas del equipo, de operaciones, el coaching, tal, los jugadores, para llevarle un equipo competitivo a ustedes y para que disfruten de ganar los juegos. Nosotros estamos trabajando para ganar. Lo único que les pedimos es apoyo, apoyo 100%. Y nosotros le, vamos, le garantizamos que le vamos a llevar un equipo competitivo y un buen espectáculo. Y por último, no hay más que decir que este, esperamos que este año vamos a hacer el CIMAO más gigante de lo que es esto. Así es, muchas gracias, Jesús Mejía Armenteros, Gerente General del equipo de los gigantes del Cibao, de que en verdad de hacer una temporada que hasta el momento es sin fanáticos, creo que te vas a perder de esa armonía que tienen los fanáticos de los gigantes, también de los grupos que tenemos de apoyo, donde están Cacao Power, Team Pura Sangre, los fanáticos fieles, eh, eh, también Gigantes VIP y otros grupos más que siempre viven una constancia, aunque estemos perdiendo. Vive la armonía y si estamos ganando Mucho mejor todavía Aún así esperemos de que en cualquier Lapso de la temporada se pueda Permitir fanáticos o si no En la próxima temporada poder Contar con la fanaticada Que es el jugador extra de todos los Equipos. Jesús, muchas gracias por compartir de tu tiempo con nosotros Y llevar todas las informaciones del equipo No, gracias a ustedes Siempre estaremos a la orden y como Les dije anteriormente, vamos a apoyar al equipo del domingo, que vienen cosas buenas Ahí está, estuvo con nosotros Jesús Mejía Armenteros, gerente general del equipo de los gigantes del Cibao. Usted no se mueva, porque seguimos con mucho más en este que es el número uno, el toque del mediodía.